Agradecer primero a Dios por permitirnos y darnos este día tan bonito y porque pues tenemos vida y salud a todas las contratistas y funcionarios de la administración municipal, todo el personal que nos hemos vinculado teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad en estas vías en donde estamos eh, participando de un convite y apoyando a las comunidades porque ellos también deben de conocer de que acá estamos como administración. aquí contribuyendo, colocando granito de arena para que nuestras vías tengan una mejor posibilidad para que sean transitables, para que nuestros vecinos saquen sus productos y nosotros también nos beneficiamos de ellas, ahora estamos aquí eh, contribuyendo y, y haciendo una buena acción todos los funcionarios aquí de la alcaldía, en cabeza de la alcaldesa Sor María y aquí estamos algunos concejales, funcionarios, secretarios de educación. Como pueden ver, pues tenemos una motoniveladora trabajando, una vibrocompactadora, volquetas y retros y, y el personal de la administración. Gracias también a todas las comunidades que se han vinculado. Luego vamos a pasar a otras veredas, pero estamos entonces en el sector de Tocaima, bajando hacia Piedras Abajo y luego vamos a continuar con las otras veredas. Sí. Gracias, la alcaldía, que me para acá. Sí porque la idea es que la alcaldía se, se vincule por la medio de los funcionarios para trabajar acá en la obra. Dios eh, eh, mediante estaremos en otras horas trabajando. Bueno, aprovecho también para darle los agradecimientos a Macer, por la maquinaria, a nuestro director Johnny, eh, a todos los comerciantes del municipio de Alejandría, a todas aquellas personas que están en otras ciudades en Medellín y que han aportado también para que este convite y para que este arreglo de vía sea un éxito, porque si no fuera porque unamos esfuerzos, pues no fuera posible, ¿cierto? A las comunidades, a la socomunal, a tantas personas que se han vinculado... cada sentido de pertenencia que tenemos por nuestro pueblo que no solamente es y no solamente eh, aportar ideas sino que también venir a darnos un poquito, un poquito de tierra y es con mucho cariño Como alcaldesa del municipio de Alejandría siempre voy a velar estos eh, años eh, por estas vías que son tan significativas y porque sabemos que debemos mantenerlas bien para que ustedes puedan transitar y sacar sus productos. Un abrazo, Dios me los bendiga y se cuidan.